Hola amigos, amigues, eh, amigas, ¿cómo están? No me acostumbro al lenguaje inclusivo, pero me voy a acostumbrar ya. Eh, bueno, eh, para empezar, lo primero que quiero eh, comentarles es que este video lo estoy grabando porque dos personas... Eh, me expresaron sus preocupaciones y sus eh, sus cuestiones ahí puse al, el comentario del hippie con al gorila con aguinaldo me pone hola te acabo de descubrir un gusto estaría bueno que los astrólogos también tuvieran en cuenta la carta de 1810 que también nos influye Argentina, un país hipergeminiano tiene todos los planetas lentos en Géminis, a excepción de la Luna en Acuario. Y recordemos que a partir del 21 de diciembre de 2020, se inicia la serie de conjunciones en el nuevo elemento, en aire, hasta el año 2199, iniciando un viraje de paradigma. Los últimos 200 años, las conjunciones Júpiter-Saturno se hacían cada 20 años en el elemento Tierra, Marcando un contexto donde era valorado el materialismo, el individualismo, la adoración por el dios dinero, la competencia, la depredación, el desprecio por la vida humana. Todo eso llega a su fin cuando pasemos al elemento aire, inaugurando una nueva edad dorada, una nueva época humanitaria, anarquista, colectivista. Y recordemos que el elemento aire, la última vez que se vio, originó el renacimiento, o sea, hace 800 años, eso lo agregó yo. El punto es que Argentina, teniendo como elemento preponderante el aire en su carta, será muy favorecida. En otras palabras, se inicia una nueva era para la humanidad, donde Argentina brilla como nunca brilló en toda su historia. Nuestra historia que es de apenas 200 años, o sea, que coincide perfectamente con todas estas conjunciones en tierra Sí, por supuesto que ante este comentario y yo nunca lo había estudiado esto nunca había hecho un estudio profundo yo sabía que estas conjunciones se van cada 20 años y que que se daban en un determinado elemento pero nunca lo había, me había puesto a analizarlo desde de esta manera. Me estalló la cabeza y, y me puse a hacer un estudio muy profundo. Por eso, en el logo di vuelta eh, el mapa de, de Argentina y, eh, y analicé lo que ahora les voy a mostrar. Pero además también analicé una preocupación que me manifiesta Pablo eh, Sebastián en un comentario eh, que dice, Marcelo le quería hacer una interpretación de la conjunción Saturno-Plutón en el signo de Leo ocurrida hace 72 años atrás, el 4 de agosto de 1947. Usted me dirá si está bien mi interpretación o está mal la misma. Esta conjunción estaba prediciendo un acontecimiento que conmovería la memoria colectiva, no solo de los Estados Unidos, sino también para todo el mundo. Mi interpretación Saturno-Conjunción-Plutón en el signo de Leo es se matará de forma oculta, Plutón, a un mandatario, signo Leo, lo que provocará la eliminación y se creará un nuevo, Plutón, conjunto de reglas de formalidad, Saturno, que rigen los actos y ceremonias para mandatarios y líderes, signo de Leo. La muerte muy violenta, Plutón, de un mandatario, signo Leo, provocará una profunda transformación, Plutón, de la dinámica de los protocolos, Saturno. De los desfiles presidenciales de todo el mundo, signo de Leo. Esta conjunción estaba prediciendo 16 años antes la muerte del que sería el futuro presidente de los Estados Unidos, John Fisher Kennedy. Con la muerte, Plutón, de Kennedy, nació Plutón, Plutón es el planeta de la muerte y el renacimiento, está muy bien leído, una nueva era. La era de los nuevos protocolos, Saturno, Saturno es de los protocolos, sí por supuesto, que rigen la forma de exhibirse para los países y presidentes mundiales ante la sociedad y la multitud. Abrió también las puertas a la nueva era de las industrias, Plutón, de las limusinas, limusina, prenda de vestir en forma de capucha que utilizan los pastores, ...para protegerse de la lluvia y el frío... ...alusión a Saturno... ...yo esto no lo sabía... ...blindadas para mejor seguridad... ...en los traslados de los presidentes... ...y líderes mundiales... ...signo de Leo... ...esta conjunción Saturno-Plutón... ...pienso que es muy poderosa... ...ya que afecta en lo personal... ...al nivel... ...el nivel país... Y, ...o a nivel mundial... ...y que esta interpretación... Si es que está bien, eh, le hago esta pregunta. ¿Cómo el 12 de enero del 2020 se vuelve a realizar la conjunción Saturno-Plutón a los 22 grados de Capricornio? La misma puede provocar el derrumbamiento de las estructuras económicas del país, llevándolo a un fin catastrófico y por ende dando nacimiento a una nueva era para argentina le pregunto porque le tengo más miedo de esta conjunción espero no ser molesto con mis preguntas marcelo nunca nunca nadie es molesto con sus preguntas siempre que por supuesto esas preguntas sean como yo digo siempre eh, en eh, eh, en una, eh, un respeto, un respeto mutuo que nos merecemos todo, todos. Eh, entonces, mientras esas preguntas sean así, con este nivel de respeto, por supuesto que las pueden hacer, me encantan, me encantan, porque en la astrología, y eso es lo que quiero que se entienda, se, se pueden sacar tantos datos, yo digo que son casi infinitos los datos que se pueden sacar. No son infinitos, por supuesto que son finitos, pero eh, digo son tantos que también a uno se le pasan algunos datos. Entonces me encantan estos aportes que me hacen. Eh, son aportes verdaderamente inteligentes. Y entonces, bueno, vamos en este video, vamos a, a hacer un estudio de, en primer lugar, la, la sinastría de las dos cartas natales. Del 25 de mayo de 1810 a las 12 del mediodía, que es el horario que, que toman todos los astrólogos, eh, de la Revolución de Mayo como un primer nacimiento de Argentina porque es verdad, yo me puse a pensar yo siempre fui de la opinión de que eh, tenía que ser el 9 de julio de 1816 el nacimiento de Argentina porque fue el momento en el que se firmó el acta de independencia la, el acta de constitución de la república en san miguel de tucumán pero es verdad que el primer gobierno patrio fue el 25 de mayo yo no me había puesto a pensarlo de esa manera yo seguí la corriente del 9 de julio eh, y la seguí por algunas razones que ahora las voy a explicar eh, pero antes te quiero pedir un favor si te gusta lo que estás escuchando, dale like eh, a este video. Si te gusta lo que estás escuchando, eh, suscríbete. Si te gusta lo que estás escuchando, eh, déjame un comentario. Si no te gusta lo que estás comentando, dale dislike. Si querés dejar un comentario, hacelo en forma respetuosa. Eh, que yo leo todos los comentarios. Y a todos los comentarios eh, que valen la pena, le contesto. Y, y a este tipo de comentarios, como el del hippie conozde a gorila con, con aguinaldo y al y a pablo sebastián eh, directamente me pongo a investigar cuando no sé y me pongo a ver las cartas natales y surgen estas cosas por supuesto así que bueno eh, te invito a que si te gusta mi estilo eh, un poco lento, un poco repetitivo. Eh, pero bueno, un estilo al fin hay para todos. Igual en internet encontrás de todo para todos. Eh, te pido que, que te suscribas a mi canal. Me haces un gran favor a mí suscribiéndote. Le das clic a la campanita. Y fíjate que te aparecen tres tipos de campanitas. Y le das clic a todos. Eh, te va a aparecer cada vez que yo subo un video y entonces como este es un canal ecléctico eh, podés ahí decidir ah, está hablando de criptomonedas quiero o no quiero escucharlo ah, está hablando de cartas natales quiero o no quiero escucharlo así que bueno está bueno esto que estamos haciendo esta dinámica eh, a partir de la semana que viene voy a subir las predicciones signo por signo durante todo para todo el mes que va del 24 de octubre al 22 de noviembre en que el sol está pasando va a estar pasando por el signo de escorpio eh, voy a hacer un video para cada signo para dedicarle el tiempo correcto a cada eh, a cada uno de los signos y además eh, para que ustedes que, no sé, son de Libra, no tengan que estar escuchando el video desde eh, Aries. Entonces directamente vayan a su signo o al signo que les interese. Así que un video para cada signo. Más bien cortitos, 8 minutos, 10 minutos para cada signo, me parece que está bien. Y, y así vamos a tener los 12 signos para que cada uno... Voy a saber cómo van a estar las energías para él o ella o ella, no sé si se dice ella, <ríe> eh, durante todos esos 30 días entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre. Bueno, ya está, basta, vamos al video. Bueno, acá lo primero que quiero decirte, acá tenemos... Acá adentro, la carta natal de Argentina del 25 de mayo de 1810, a las 12 del mediodía, que es el horario que toman, estuve mirando, todos los astrólogos. Seguramente alguien se dedicó a rectificar ese horario. Por fuera tenemos la carta natal de el 9 de julio de 1816, también a las 12 del mediodía, que es el horario que toman todos los astrólogos. A mí había algo que principalmente que me... Eh, que me movía a pensar que el día correcto era el del 9 de julio de 1816, primero porque es la firma del Acta de la Independencia. Eh, y además, por esta oposición que se da entre el sol de Argentina a 17 grados de cáncer y la luna de Argentina a 19 grados de Capricornio, opuestas. El sol representando el poder o el gobierno. Y la luna representando al pueblo, a su gente, a quienes componen el país. Bien, siempre en oposición. Siempre las cosas que hace el gobierno el pueblo no está de acuerdo, las cosas, las maneras de manifestarse del de pueblo, el gobierno no está de acuerdo, bueno, esa, hasta que en un punto se eh, logran un equilibrio y se transforman. ¿Por qué? Porque el ascendente, por ese horario de nacimiento, está en el signo de Libra, en esta carta. Entonces, así llegaron gobiernos que pudieron equilibrar eh, est este desequilibrio que hay en la carta entre gobierno y pueblo. Como, por ejemplo, los gobiernos de poli Trigoyen, de Juan Domingo Perón, de eh, Ilia, de... Eh, De, de Néstor, de Cristina de Alfonsín bien la carta natal o sea podemos ver un montón más de eh, de temas en una carta natal pero esto es más o menos mi defensa de por qué yo siempre usaba el 9 de julio Ahora, el 9 de julio de 1816, Argentina tiene Venus y Mercurio, acá se los muestro, eh, en cáncer. Argentina como país, el argentino como país... Como, como nación, como idiosincrasia de pueblo No tiene mucho de esta conjunción La verdad que esta conjunción siempre me hizo ruido Primero porque si ustedes se ponen a ver de toda Latinoamérica Argentina, al menos a partir de, de la década del 40 con la asunción de, de Perón al gobierno la llegada de Perón por una de las cosas que eh, se caracterizó al argentino es por el sistema universitario gratuito o sea, lo que exportamos siempre es conocimiento y acá no estaría muy favorecido este mercurio retrógrado para eso en cáncer, eh, otra de las cosas que, que nunca eh, me terminaron de cerrar de, de esta carta natal del 9 de julio, sí. Eh, de Argentina es este Saturno retrógrado en la casa 5 y en Acuario los argentinos no tenemos personalidad de eso entonces en algún momento podemos llegar a hacer un estudio porque eh, me lo proponía proponían ahí en los comentarios pero me parece que hoy por hoy no es lo importante, me lo proponían de hacer un estudio de si los padres fundadores nuestros de Argentina que se si saben que eran masones y que manejaban la astrología si no eligieron premeditadamente este 9 de julio y ese horario para que eh, Argentina siempre estuviera en estos vaivenes, en estas subidas y bajadas. Sin embargo, durante la verdadera revolución, la revolución de mayo de 1810, que impone el primer gobierno patrio, por lo tanto empieza a gestionar el país, ¿sí?, y que ahí están las mentes brillantes de ese momento eh, como Mariano Moreno por ejemplo eh, toda esa gestación en la famosa jabonería eh, uy ahora se me olvidó el nombre de vieites ahí está la jabonería de vieite y y todas esas cuestiones hermosísimas de nuestra historia que me encantan eh, dan inicio al país un país que tiene sol en Géminis por lo tanto lo hace brillante por sus ...pensamientos... ...por su mente... ...justo... ...encima del medio cielo... ...de Argentina... ...el sol... ...que indica... ...que... ...es... ...donde más brilla... ...en el destino de Argentina... Eh, o sea un destino de conocimiento un destino intelectual un destino profesional si ¿sí? si fuera una persona eh, y con los planetas que él los llama lentos eh, yo los llamo rápidos pero bueno no importa eso es una discusión para otro momento eh, Marte, Venus, o sea, los interiores, Marte, Venus y eh, Mercurio, eh, en conjunción con el Sol, todos ahí en Géminis. Bueno, eh, en conjunción están Mercurio y Venus, el Sol y Marte. Eh, eso nos hace también esa conjunción... Eh, de Sol-Marte en Casa 10 en Géminis, es lo que nos hace tan discutidores, tan debatidores, tan de debate, de discutir, de eh, la típica charla de café, ¿sí? Eh, Mercurio-Venus, el amor por el conocimiento... También en Géminis, Mercurio muy bien ubicado en posición directa, no retrógrado como en la, la del 9 de julio. Eh, con una luna, eh, si bien esa luna está en cuadratura, ahí en, eh, en Géminis, eh, porque Luna en Pisces está en cuadratura con el, eh, con el Sol eh, que nos indica que hay tensión entre gobierno y, eh, y pueblo siempre eh, no es una oposición total, es una tensión es un debate es un debate de ideas pero también esa luna en piscis es lo que hace que cuando la gente eh, empieza a salir de las profundidades el pueblo empieza a salir de las profundidades de, del ser, de, de, del mar, como, como Neptuno, que es el regente de Pisces, como Pisces, eh, salga con mucha fuerza y le ponga mucho sentimiento a, a ese cambio. Eh, y esa casa, esa luna, perdón, que representa al pueblo, está en casa 7 del país. O sea, es el socio perfecto del país. Están asociados, ¿sí? eh, Hay un sentimiento patrio muy grande, muy profundo. Y la otra cosa que me hace pensar que es así, que es la carta del 25 de mayo, una carta principalmente que deberíamos tomar, eh, tal vez la del 9 de julio como una eh, como un complemento es que el ascendente está en Leo Leo una de las características que tiene es que brilla pero también una de las características que tiene es que Leo es fanfarrón decimos en Argentina esto creo que lo van a escuchar más que nada los argentinos Así que me van a entender lo que quiero decir, pero si no, bueno, en el interior, en el resto de Latinoamérica eh, engreídos seríamos. Eh, y es de lo que todos en, nos, eh, en el mundo entero, eh, es como nos ven, sí, como nos mostramos ante el mundo, como que somos los mejores, como que eh, fanfarroñando, <risa> digamos. Eh, bien, esta carta, esta carta del 25 de mayo que yo nunca me había detenido, porque ya les digo yo iba con la idea del 9 de julio, nunca me había detenido a analizarla, sí la había tenido en mis manos varias veces, eh, pero nunca me había detenido a analizarla, me cierra muchísimo más con nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora son dos cosas voy a dejar como base en esta sinastría le llamamos en astrología en esta comparación de cartas eh, la carta del 25 de mayo de 1810 ¿por qué? porque además eh, se está viviendo un tiempo ...de un cambio muy profundo... ...hoy por hoy en Argentina... ...entonces... ...no quiero comparar esto que está pasando... ...con la revolución del 25 de mayo de 1810... ...pero... reevolución viene de eso, ¿no?... ...de... ...un cambio drástico... ...un cambio grande... Eh, ...y en este momento se está dando... ...estamos pasando... ...de unas políticas... ¿Sí? a unas políticas completamente distintas. Cada uno después puede juzgar si son mejores o peores. Yo ya saben cómo pienso, ya siempre se los dije, soy peronista, soy kirchnerista, entonces yo pienso que, lo, que las políticas que vienen son mejores. Eh, y que lo que se va es malo porque lo estamos sufriendo. Entonces, a mí nadie me va a convencer de que para lograr algo hay que sufrir tanto, ¿sí? Además, que los que la sufrimos siempre somos los mismos, los que menos tenemos. Mientras los demás se llevan las vaquitas, decía una canción, ¿no? Eh, bueno... hay un montón de otros datos para sacar nuestro gusto por ejemplo por, por el extranjero y por el afuera ese júpiter en casa 9 en tauro ¿sí? la verdad me siento mucho más identificado con la carta del 25 de mayo hoy por hoy gracias gracias por hacérmelo ver eh, nunca me dijiste tu nombre al final del hippie conoce al gorila con aguinaldo que es el eh, link gracias, gracias, gracias por hacérmelo ver ahora sí entonces vamos para que tampoco quede un video tan largo va a quedar largo al eh, miedo que tiene eh, nuestro amigo Pablo Sebastián eh, que nos expresa desde 12 de enero del 2020 que a las 15 horas se da este esta conjunción planetaria de la que él habla que es Plutón-Saturno él nos hablaba de que el 4 de agosto de 1947 también se dio esta conjunción, Saturno, este que está acá, y Plutón. Yo no la hice la del 4 de agosto de 1947, no sé si había implicado otros planetas. Eh, se, él me dice que se dio acá en el signo de Leo. Esta vez se da en el signo de Capricornio y hay eh, una conjunción entre Sol, una conjunción muy cerrada, eh, entre Sol, o sea, es casi un alineamiento planetario, Sol, Plutón, Mercurio y Saturno. Toda la lectura que vos hiciste es, es correcta. Es muy correcta toda la lectura que vos hiciste. Eh, pero yo creo que esta vez, a lo mejor estoy pecando de optimista. Eh, ustedes, todo lo que yo les digo, eh, traten de analizarlo también ustedes, eh, con las herramientas que tengan, eh, porque yo soy Sagitario con Ascendente Leo, Luna en Escorpio, lo cual me hace tremendamente optimista al futuro. Entonces, eh, esta conjunción que se va a dar entre Plutón y Saturno, cerradísima justo a las 15 horas de ese día de este 12 de enero del 2020, que falta muy poquito, unos meses apenas eh, se da dentro de la casa 6 de la Argentina revolucionaria de la Argentina que revolucionó la casa 6 es la casa del trabajo Saturno como bien decís vos es el eh, el regente de los protocolos de... y Plutón de los cambios de raíz eh, y se están dando en Capricornio que Capricornio es un signo de tierra es un signo de consolidación no se están dando en Leo como en aquel momento. Es verdad. Que va a haber todo un tema con el dinero. Pero ya lo sabemos. O sea. Ya se está dando. Acá lo que está indicando. Esta conjunción. Como la leo yo. Más porque está Mercurio ahí en el medio es que verdaderamente a nivel conciencia a nivel consciente a nivel mente a nivel intelectual realmente hacemos un cambio hay un clic a partir del 12 de enero pero que es un cambio positivo para el crecimiento para la salud de Argentina porque la casa 6 también es la casa de la salud entonces para la salud de esa Argentina revolucionaria esa Argentina de re-evolución ¿sí? eh, de evolucionar nuevamente aparte ese día eh, se da algo muy muy muy muy especial qué es la luna en Leo encima del ascendente de Argentina en conjunción con el ascendente de Argentina ¿sí? más patriotas que nunca, más amor por la patria que nunca además ese día el ascendente a la hora que se da esa conjunción el ascendente de esa conjunción esto que está acá está en conjunción con Urano de ese día que es la innovación ¿sí? y está en Tauro dentro de la casa 8 de Argentina ¿Sí? La casa 8 es el morir para renacer. Es el ave fénix. Es aquel que se reconstruye a partir de sus propias cenizas. Por lo tanto, yo le tendría más miedo por hacer un análisis a esta etapa entre el 28 de octubre el lunes 28 después de las elecciones que las gana y por mucho yo apuesto un 58% díganme ahí en los comentarios cuánto piensan ustedes que va a sacar la fórmula Fernández Fernández eh, y el 12 de enero y no a partir del 12 de enero ¿sí? ¿se entendió más o menos? Eso con respecto a la pregunta que hace Pablo Sebastián. Ahora, vamos a volver a con, del hippie con de al gorila con Aguinaldo. Y vamos a ver qué va a pasar el 21 de diciembre del 2020. O sea, no este 21 de diciembre, sino el próximo, en el próximo año. A las 16.22. A partir de las 16.22, por supuesto. La última vez... ...que... ...tuvimos... Eh, ...esta conjunción cerrada... ...de... Júpiter y, y Saturno fue en el año 2000. Todos los que son de mi generación se acuerdan cómo estábamos en el año 2000. 2000, 2001, 2002, 2003. <coughs> Pero fue la última de las conjunciones entre Júpiter y Saturno en un signo de tierra esta próxima conjunción esta próxima conjunción se da después de 800 años o 700 y pico de años nuevamente en un signo de aire ¿Sí? en realidad esto no es están así porque en el 81, creo que fue, hubo eh, en un signo de aire, eh, por, por, por esas cuestiones astrológicas que, que bueno, no todo es eh, así. Pero, excepto la del 81, todas las demás de los últimos 200 años, desde el año 1802, eh, esta conjunción de Júpiter-Saturno se dio en signos de tierra. Por lo tanto, estaba marcando que eh, todo esto que dice él, que es, son 200 años de individualismo, eh, la adoración por el Dios dinero, la competencia, la depredación, el desprecio por la vida humana, ¿sí?, y que todo eso llega a su fin porque ahora empiezan la, eh, eh, las conjunciones cada 20 años, 19 años, 19,4 años se dan estas conjunciones, eh, así cerradas de Júpiter-Saturno en signos de aire. Eh, esta conjunción con Plutón, que todavía está en Capricornio para ese momento, se dan en, eh, dentro de la Casa 6 de Argentina, de la Argentina Revolucionaria, de la Argentina del 25 de Mayo. Verdaderamente vamos a estar aprendiendo, aprendiendo estos valores de los que habla él. Inaugurando una nueva edad dorada, una nueva época humanista, anarquista, colectivista, eh, y de grandes cambios para la humanidad donde Argentina va a brillar por sobre todas eh, sobre muchas otras naciones por esta conjunción que tiene de nacimiento ¿Sí? porque Argentina tiene mucho de aire porque el medio cielo que es el destino, es la, el brillo, la profesión en el país es eh, con qué sobresale el país, está en un signo de aire también, está en Géminis, y está exactamente en Trígono, que son grandes aperturas, con este primer esta primera conjunción de Júpiter-Saturno -Saturn. Júpiter Júpiter-Saturno recuerden que son los eh, es la frontera entre los planetas exteriores e interiores es, eh, siempre fueron siempre se dijo eh, no soy astrónomo pero los astrónomos hacen este tipo de estudios de que júpiter y saturno son los que nos defienden a todos los demás planetas de todo lo externo que hay en el universo de asteroides de, bueno, de todas esas cuestiones eh, que forman esa barrera eh, y, por supuesto, también son la barrera hacia la energía que está más por fuera, como es Urano, Neptuno y Plutón. Quiere decir que, si bien Saturno en astrología es el gran maléfico, eh, Júpiter es el gran benéfico. Se juntan se juntan justamente para protegernos y para darnos una nueva oportunidad. Eso lo hacen cada 20 años. Antes lo hacían en signos de tierra, hoy lo están haciendo, lo van a empezar a hacer a partir del 21 de diciembre del 2020 en signos de aire. Verdaderamente estamos ante las puertas de algo muy pero muy importante a nivel mundial va a haber un verdadero cambio pero esta vez el cambio va a ser mental no va a ser a través de guerras no va a ser a través de sufrimientos las guerras que se van a dar ya no se van a dar en el plano del terreno. Esto es lo que nos indica Saturno y Júpiter juntos en un signo de aire. Se van a dar en el campo intelectual. O sea, debates, no guerras. Peleas con la palabra, como hacían los antiguos griegos cuando se preparaban para las olimpiadas. Los antiguos griegos, perdón que me ramifique un poco, pero son todos datos que, de color que son lindos tenerlos en cuenta. Los griegos, cuando se preparaban para las olimpiadas, antes de ir y presentarse en, el, eh, en la exposición de fuerza que hacían, eh, tenían que pasar por una discusión filosófica. Y... Y si bien todavía nos falta más de un año, un año y unos meses para llegar a este día, ya se empieza a notar la diferencia. Ya la estamos notando. Y piensen lo que acaba de pasar en Siria. Donde el, las fuerzas de Estados Unidos salieron de Siria, se fueron, ¿sí?, y ahí fue Rusia, y Rusia, en vez de eh, fomentar el enfrentamiento armado, lo que hizo, bueno, muchachos, acá estoy yo, para que vivamos todos en paz. Yo lo que voy a preservar es la paz entre los kurdos, los sirios y los turcos. Turquía, los kurdos y Siria, que se disputaban en esa parte norte de Siria. Eh, ...Rusia, que es amiga de Turquía, que es amiga de Siria, que es amiga de los kurdos. Bueno, los sentó a todos y acá va a haber paz de ahora en más, <ríe> dijo. Ya se empiezan a notar esos efectos. Y así vamos a empezar a solucionar todas las cosas en el planeta... Eh, bueno hay un montón de cosas más para decir pero no puedo decirlos todos en un solo video Yo les agradezco muchísimo muchísimo eh, que me hayan aguantado este video tan largo eh, ojalá les interese eh, voy a subir más información hay mucha más información en esas cartas, pero no puedo hacerlo todo en un solo video, porque se hace demasiado largo y tedioso para ustedes escucharlo entonces, prefiero hacer otro video eh, o varios videos más cortos interpretando distintas cuestiones pero espero que con esto ya les haya dado un panorama de lo que se viene, porque quería compartirlo con ustedes, primero porque ustedes mostraron el interés en esto eh, y, eh, y después porque nada, me pone re feliz ver estas cosas que no las había visto y que no las hubiera visto si no hubiera sido por ustedes gracias, gracias, gracias a todos los que me acompañaron hasta acá y eh, en el próximo ahora la próxima semana voy a estar muy ocupado porque tengo que hacer todas las predicciones signo por signo, ya se los dije estén pendientes que van a subir para el mes pero eh, a partir de, eh, de la siguiente semana una vez que suba estos 12 videos sigo estudiando esta carta y y sigo subiendo información para todos todas y todes que me sale muy fingido chao nos vemos